Buenos días, San Francisco de Macorís, el país y el resto del mundo. Desde ahora y hasta la una de la tarde, su programa estelar la fuerza informativa, sobre todo para mantenerlos informados de los hechos más importantes que hasta este momento han sido noticias. Empezamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional... Japón declara estado de emergencia en siete regiones por coronavirus. En Venezuela declaran toque de queda en ciudades fronterizas y expulsarán a estadounidenses. Continuando con las informaciones en el plano internacional, ataúdes de cartón para los muertos del nuevo coronavirus en Ecuador. Más de 77 mil fallecidos en el mundo por coronavirus. Entrando en el ámbito nacional, Salud Pública confirma 1.956 casos positivos de coronavirus y 98 muertes en el territorio nacional. En el ámbito local, Fulmiga Fortaleza Juana Núñez, el cuartel de bomberos y cuartel de la policía en Salcedo. Además, director de la Defensa Civil Provincial del Malas Mirabal informa sobre el operativo Semana Santa 2020. También el presidente del Colegio Médico Seccional, Duarte, pide a los abogados en situación precaria pedir auxiliar a los abogados. Y la señora de Villarriba da negativo a coronavirus y será dada de alta. Esta y otras informaciones en su fuerza informativa, sobre todo nosotros. Bien, señores, a ustedes las gracias por el favor de su sintonía y a la vez, señores, pedirle disculpas por quizás algún desperfecto técnico que estemos presentando en algún momento debido a que tenemos que estar, ¿verdad?, cada quien en, desde la comodidad, comodidad de su hogar trabajando y se nos hace un poquito de, de pero nosotros con la intención de mantenerlo informados estaremos siempre a la disposición de entregar lo mejor de nosotros. Cada quien está desde su casa eh, realizando las diferentes labores y esto se nos dificulta eh, un poco más. También pedirle disculpa a ustedes si por si acaso escuchan cualquier ruido externo eh, que provenga desde la calle y les repetimos que estamos eh, desde la comodidad. Nuestro hogar con el fin de mantenerlos Informado de todo lo que acontece en la región del nordeste, el país y el mundo. Eh, nosotros reiteramos la disculpa. Eh, pero vamos a ver si ya tenemos por acá al director de Salud Pública, el cual confirma 1956 casos positivos de coronavirus y 98 muertes en la República Dominicana. Si el máster, por favor puede ayudar con esa información y es que los casos en el territorio nacional siguen aumentando vertiginosamente y estos señores eh, este aumento de estos casos eh, sin contar aquellos casos que no se han realizado las pruebas ya tenemos 196 956 casos perdón, eh, positivos del coronavirus y ya una 98 personas han fallecido por esta enfermedad, y todos sabemos que hay eh, deficiencia en el sistema de prueba, dado a que no a todo el mundo se le ha presentado, eh, se le ha podido realizar estas pruebas. Se está haciendo la prueba preliminar y posteriormente la prueba PSR, que ya es una prueba más profunda, la cual puede diagnosticar eh, con más eficiencia a aquellas personas que sí estén contagiadas del COVID-19. Nosotros, reiterarle a todas las personas, seguir las instrucciones recomendadas por el, el organismo de salud pública, eh, el cual eh, es enfático, recordándonos que debemos de lavarnos las manos, debemos mantener el distanciamiento social y sobre todo respetar el toque de queda impuesto por las autoridades ahí pueden observar en sus pantallas al director de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas vamos a escuchar esa situación ha sido ya resuelta y esperamos que la dirección provincial y los municipios de Santiago Rodríguez se sientan eh, tranquilos queremos hacer la siguiente advertencia se está irregularmente procediendo a la venta de pruebas rápidas entre 45 y 800 dólares, lo cual es una ilegalidad que el Ministerio de Salud Pública no va a permitir. Todo producto importado necesita un registro sanitario, salvo como en los casos específicos de pruebas rápidas y otras, necesita una aprobación expedita en este caso de emergencia de la Dirección General de Medicamentos DigemAPs para la circulación a nivel local o la aceptación expresa por parte del Ministerio de Salud Pública. Llamamos a la ciudadanía a denunciar y a presentar quejas ante el Ministerio de Salud Pública por esta práctica irregular e ilegal que se está llevando a cabo. Estaremos movilizando los operativos de vigilancia sanitaria con fines de detener e incautar a aquellos que bajo procedimientos no autorizados están comercializando las pruebas rápidas de inmunoglobulinas. Pasamos de inmediato a leer el boletín número 19. La situación global reporta un total de 1.210.956 casos confirmados. De ellos, 77.200 ocurrieron en el día de ayer. 67.594 personas murieron en el día de ayer constituyendo el número de defunciones notificadas por la Organización Mundial de la Salud al día de ayer. Solo en el día de ayer se produjeron 4.810 defunciones a nivel mundial. En las Américas se han reportado 352.592 casos confirmados. De ellos... 36,878 fueron casos nuevos con un total de defunciones de 9,680, 1,493 nuevas defunciones. En República Dominicana el total de casos confirmados es de 1,956 para un 37% del total, 98 fallecidos 36 recuperados y 3.864 descartados por pruebas PCR realizadas a nivel na nacional. La provincia de Santo Domingo registra un total, el 16% de los casos, Santiago 12%, Duarte 7%, La Vega 6%, Espaillat 2%, La Altagracia 2%, ...Monseñor Noel 2%, Puerto Plata, 2% y nueve provincias en total representan el 8%. El 56% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, 8% a la provincia de Duarte y a Santiago. 55% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 45% a mujeres. Hoy, el corte del día 6, ayer a las 6 de la tarde, se han confirmado 55 casos de personal de salud, el 65% de ellos, 36 en total, están en la ciudad de Santo Domingo y el 55% de esos eh, de ese personal de salud corresponden a mujeres por grupo de edad están entre los 30 y los 39 años de edad el 44% de este personal de salud que ha sido afectado por el COVID-19 los casos nuevos Distrito Nacional 27 casos nuevos acumulando 723 casos con dos defunciones nuevas y 15 acumuladas Asua, un caso nuevo acumulando 8 sin defunciones Bauruco, 0 casos nuevos 1 acumulado sin defunciones Barahona, 0 casos nuevos 12 acumulados sin defunciones Dajabón, cero casos nuevos 1 acumulado, 0 defunciones. Duarte, 0 casos nuevos, 141 acumulados, 7 fallecimientos nuevos, para un total de 33. Elías Piña, 0 casos nuevos, 0 acumulados, 0 muerte. El Ceibo, 1 caso nuevo, 2 acumulados, 0 fallecimientos. Espaillat, Dos casos nuevos, 46 acumulados, cero fallecimientos. Independencia, cero casos nuevos, un caso acumulado, cero fallecimiento. La Alta Gracia, cero casos nuevos, 44 acumulados, un uno recuperado, cero fallecimiento. La romana, dos casos nuevos, 35 acumulados, cero nuevo fallecimiento La Vega cero casos nuevos 102, 109 acumulados 1 recuperado y un caso nuevo de fallecimiento para un total de seis. María Trinidad Sánchez siete casos nuevos 19 acumulados cero fallecimientos Montecristi 0 casos nuevos 3 acumulados ningún fallecimiento Pebernales Cero casos nuevos, uno acumulado, ningún fallecimiento. Peravia, tres casos nuevos, diez acumulados, un fallecimiento. Este fallecimiento de Peravia es nuevo. Puerto Plata, cero casos nuevos, 38 acumulados, cero fallecimientos nuevos. No tiene ningún fallecimiento la provincia de Puerto Plata registrado. Hermanas mirabal tres casos nuevos, 23 acumulados, cero fallecimientos, dos acumulados. Samaná, cero casos nuevos, 15 acumulados, cero fallecimientos, uno acumulado. San Cristóbal, dos casos nuevos, 34 acumulados, cero fallecimientos nuevos, uno acumulado. San Juan, un caso nuevo, 13 acumulados, Cero casos de fallecimientos nuevos, tres acumulados. San Pedro de Macorís, dos casos nuevos, 26 acumulados, cero fallecimientos nuevos, cuatro acumulados. Sánchez Ramírez, cero casos nuevos, 29 acumulados, un fallecimiento, tres acumulados. Santiago, 28 casos nuevos, 245 acumulados, 0 fallecimientos, 8 acumulados. Santiago Rodríguez, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 0 fallecimientos. Valverde, 1 caso nuevo, 11 acumulados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, 8 casos nuevos, 39 acumulados, 0 fallecimientos nuevos. 2 acumulados. Monte Plata, 0 casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 1 acumulado. Atomayor, 0 casos nuevos, 4 acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa continúa en 0 en todos indi los indicadores. La provincia Santo Domingo, 40 casos nuevos, 314 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 14 muertes acumuladas. En total se registraron 128 casos nuevos, 1956 acumulados en el país, 12 fallecimientos nuevos, 36 recuperados y 98 fallecimientos acumulados. ¿Ratificamos la rectificación que se ha hecho? Bien, ahí escucharon el, el informe rendido por el director de salud pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en nuestra provincia de Duarte lamentablemente, con siete fallecimientos. Una noticia que sí es positiva, dentro de tantas negativas, es que ya llevamos... Varios días sin reportar contagios, y esto ojalá se mantenga así para evitar, verdad, de que más hogares sigan llenándose de luto de tragedia por esta pandemia. Nosotros vamos a una brevísima pausa. Usted no se despegue de su televisor porque en breve con más de su espacio, sobre todo. Continuando con las informaciones en el plano local, vamos a hacer conexión directa con nuestro corresponsal en la provincia Hermanas Villabal, nuestro compañero Yurel de Jesús González, quien está en la ciudad de Telares. ¿Cómo estás, Arimendi? ¿Cómo está, buen, cómo está? día, buen día, buen día, ¿Cómo te sientes? Bien, firme. Ah, qué bueno le cuéntanos la situación por allá, por la provincia Hermanas Mirabal. ¿Cómo anda todo? Bueno, la provincia Hermanas Mirabal está un poco cabizbaja tras la muerte del empresario y político Charles Canan, que murió tras eh, permanecer dos semanas con los síntomas del COVID, dando positivo. Y hoy el, el ministro en su lista, en su listado... En su listado Me parece que te, eh, sí, eh, tenemos pequeño inconveniente con la comunicación de Yurel. Y Yurel hablaba de el fallecimiento del de candidato a diputado por la provincia Hermanas Mirabal, Charles Canaán. Pero bueno, vamos a, entonces a continuar con las informaciones. Sí, te escucho, Yurel. Porque okay, le decía que, le, que el ministro de Salud Pública, en su alocución, sale las cifras, no mencionó a Charlie canal, que es de nuestra provincia. Dice que la provincia de Hermanas Mirabal tiene cero fallecimientos. Lo que ahí es un error, ya que tenía dos semanas positivo y falleció en el día de ayer. Jurel, déjame explicarte algo, que eh, los informes se dan siempre hasta una hora a tope. Hay que ver si, si Él el proceso murió de Charlie... Él murió a eso de las 2 de, de la tarde y el, y el, y el, el informe cierra sí a las 6 de la tarde. Tenía ah, horas bueno. Para, para llegar a la lista al listado. ¿No entiendes? Eso sí. Entonces, en otra parte, vemos que el senador sigue activo. Hoy publicó lo que es la cárcel eh, Juana Núñez, del municipio de Salcedo, como también el cuartel de los bomberos el destacamento policial y nos habla sobre lo que son medidas preventivas le pregunté que si había un caso sospechoso en la fortaleza buena lo que no me negó porque me dice que siempre hay síntomas que siempre hay una fiebrecita Por propicio fumigar en la fortaleza buena pues lo vamos a escuchar entonces las declaraciones del urgené de canal senador por la provincia hermanos letrados muy apenado, muy triste por la muerte de un familiar, un primo hermano, familiar cercano, también miembro de mi partido, candidato a diputado. Y para no estar llorando en la casa, nosotros hemos decidido, en honor a, a él, a su memoria, hacer lo que él hacía, trabajar. Lo que él hacía mejor en la vida, que era trabajar, trabajar. Y nosotros estamos trabajando, cumpliendo con nuestra tarea con el pueblo de Hermanas Mirabal. Venimos de la cárcel pública del centro de privación de libertad, donde hay 156 internos, entre hombres y mujeres, siete mujeres, de ellos mujeres, donde hicimos una desinfección preventiva para reducir la carga viral comunitaria. Ahora estamos los bomberos, que también allá en los pabellones de los oficiales fueron desinfectados. Ahora vamos a desinfectar aquí en el cuerpo de bomberos y luego a la policía, que son nuestros héroes que están en la calle. Hay que darle garantía para que ellos estén seguros y estén protegidos. ...y así puedan hacer la tarea que están haciendo... ...de convertirse en héroes anónimos del pueblo dominicano. ¿Ningún caso sospechoso fue preventivo lo de la fortaleza? Siempre hay casos sospechosos. Donde quiera que hay una fiebrecita, estamos vigilando... estamos monitoreando y estamos viendo. Donde quiera que hay una fiebre, dos síntomas de, un posible, de una posible enfermedad respiratoria... ...tipo COVID-19, ahí llega el gobierno del presidente Danilo Medina... Ahí llegan los voluntarios, la Dirección de Salud, a tomar muestras, a monitorear, a vigilar. Y a medida que van llegando las muestras, se van poniendo al día, actualizando. Usted tiene conocimiento de causa, ya que usted es senador, pero es médico, médico de corazón. ¿Cómo ve usted que podremos sobrellevar esta pandemia? ¿Cómo podremos salir de esto? Distanciamiento social y quedar en la casa los que no tienen que hacer esta tarea. Yo no quisiera estar en la calle, yo quisiera estar en mi casa, porque tengo menos peligro en mi casa. Así cada quien que se quede en su casa tiene menos peligro. Y si usted tiene que salir como yo, a trabajar, a cumplir con su deber, a hacerlo protegido, guante, alcohol puro, alcohol al 70%, mascarilla para no contagiarme y no contagiar si estoy positivo o si estuviera positivo el, el ciudadano que lo tenga. Y mantener la distancia social de cada quien. No apiñarnos, aún en nuestros hogares, cada quien en su habitación. Eso es importante. Y usar jabón lavando las manos con jabón de cuava. Cada vez que usted sale, entra a la casa, lavate la mano. Cada vez que usted está en contacto con algo que, sea, que pueda ser contaminado, lavarse la mano. Bien, ahí escucharon al senador por la provincia Hermanas Mirabal. Jurel, te preguntaba hace unos minutos eh, la situación, ¿cómo has visto el.? Eh, por allá por la no, Arimendi en términos populares, usted lo dijo ayer, la gente se desacató. Aquí vemos empresas, eh, vemos la gente en la calle como si nada, como que en Tenares se consiguió la cura. Vamos a tener que ver quién es el que la tiene, porque bueno, la situación se va a empeorar de seguir así. Jurel, cuéntanos, ¿qué más nos tiene por allá? Bueno, hoy decidimos entrevistar al director de la Defensa Civil, lo que es Francisco Javier García, sobre... La Semana Santa, que será una Semana Santa particular, ya que tenemos esta epidemia. Vamos a ver qué nos dice, cuando el director nos decida. Para nosotros, eh, en todo lo que el tiempo que tengo en la defensa civil, es la primera vez que ocurre una situación de esta, la cual, eh, desde ya la semana pasada, se, se iniciaron el proceso de, de cerrar todos los balnearios donde están clausurados todos los balnearios, las playas del país, debido al COVID-19. Todos sabemos que eh, el Estado ha pedido que todas que cada una de las personas de la República Dominicana se queden en sus casas, de que usted no se mueva de un pueblo a otro. Por eso todas las entradas están cerradas ¿qué quiere decir esto? que debemos de permanecer porque lo que está ocurriendo en el mundo es lo que muchas veces para los incrédulos son cosas que están ocurriendo y que nos está haciendo que nosotros podamos ver la parte humana del mundo y nosotros lo que queremos que esas personas traten de sentirse en familia, de compartir en familia, de no salir, porque debemos de cuidar cada una de esas personas que se quedan en las casas. Y cuando nosotros salimos a la calle, podemos fácilmente podernos eh, contagiar con esta enfermedad. Una preguntita, ¿En ¿no se utilizarán los retenes? En esta situación y de, y, y de la gente no acatar el llamado y asistir a los balnearios, ¿cuáles serán las medidas? Eh, hasta el momento ustedes han podido ver qué ha ocurrido con los toques de queda, ¿verdad que sí? Sí. sí? Que se están apresando las personas por hacer ese acto. En el mismo sentido va a pasar con el proceso que tiene que ver con los ríos y las playas. Está prohibido, está prohibido señores. Ir a los ríos y playas. Bien, ahí escucharon las declaraciones del de presidente de la Defensa Civil de la provincia Hermanas Mirabal, Francisco Javier de García. ¿Mirabal, cuéntanos alguna otra información? todo hasta el momento, hermano. Vamos a ver que, cómo siguen las novedades aquí en la provincia de Hermanas Mirabal y le llevaremos todo cuanto ocurra. Bueno, yo pues muchísimas gracias por mantenernos al tanto de todo lo que acontecer por allá, por la provincia de Hermanas Mirabal. ustedes. Okay. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que la señora de Villarriba da negativo al coronavirus y será dada de alta. Recuerdan a la señora Coraida Herrera. ...la cual el 26 de febrero llegó al país en un vuelo eh, procedente desde Italia... Y ...llegó a la comunidad de David en Villarriba... ...y esta mujer se hizo famosa por eh, ya violar, desacatar aquel acuerdo de aislamiento domiciliario... ...y todos recordamos que fue necesaria la intervención de la fuerza pública... ...para ser llevada ya a, a un centro de aislamiento donde... La misma posteriormente colgó un video en sus redes sociales y decía que se encontraba en perfecto estado de salud. Eh, y ya será dada de alta en los próximos días. En otra información, y es que activan el Comité de Prevención y mitigación en respuesta inmediata en la provincia de Duarte. Quedó activado la mañana de ayer el Comité de Prevención y Meditación de Respuestas Inmediatas en la provincia de Duarte, en un breve acto encabezado por el ingeniero Rafael Taveras, en presentación del gobernador provincial, señor Luis Núñez Pandaleón, quien se recupera satisfactoriamente de su enfermedad, en tanto que Juan Pablo Inoa director de la defensa civil en la región, dijo que todos los balnearios, incluyendo oficinas de campos abiertos, públicas y privadas, están prohibidos por el uso de evitar la aglomeración de personas que puedan contagiar a otros con este virus. Entre los balnearios más populares están Don Lulú, El Caimito, El Paraíso de el, el Chapuzón de Pimentel, La Amazona de Guaraguao, la Cueva de Paraguay y Laguna Cristal en Barraquito, además el canal de Arenoso. Estos lugares son se tradicionalmente por numerosas personas, en ocasiones en la foto de la Semana Santa, pero que en esta ocasión no podrá ser. El acto estuvo presente la ingeniera Emilia Núñez, diputada representante de la provincia de Duarte, quien felicitó a los representantes por el trabajo que han venido desempeñando, estaba están guardando sus vidas aún en medio del dolor por la situación de emergencia nacional que vivimos. Ahí está la información, señores. Lamentablemente no tenemos tiempo para más mañanas. Esperamos encontrarnos nueva vez de 12 a 1 del día para mantenerlo informado de todo el acontecer provincial, nacional y de todo el país. despide de ustedes su amigo Arismendi, la antigua, y será hasta la próxima.